Sorprendió al, al público y al mundo cuando la gente se dieron cuenta de quiénes eran realmente. Aventura se disfraza, y, es, avent, el grupo Aventura se disfraza de ellos mismos, o sea, eso fue una fiesta de Halloween. Y nadie los reconoce. El pasado fin de semana se celebró Halloween y los famosos no se quedaron atrás al mostrar sus más creativos e icónicos disfraces, algunos de terror, otros de personajes sí. y personalidades muy conocidas a través del tiempo la agrupación bachatera Aventura no se quedó atrás, pero de una forma muy peculiar, ya que intercambiaron rostros con caretas personalizadas <coughs> y se disfrazaron de ellos mismos para pasar desapercibidos entre la gente. En un video compartido en su cuenta de Instagram, Romeo Santos contó lo especial que sería este Halloween para ellos, ya que se disfrazarían del grupo que los llevará a la fama y que aún en la actualidad es aclamado por sus fans. Ustedes pusieron esta cabeza. Ajá, lo ahí. Oye, un pueblo que hizo esta cosa. Cool. Pero yo no me voy a poner la careta mía, porque mi preocupación es que creo que la gente empiece a percibir, pero así se mueve Romeo, así el camina, no me voy a poner nada. me voy a Mike, es más. dieron sí, claro, en la Fete Alliance Session que organizó su fiesta de Harlem. Pero eso fue aquí en Dominicano. No, es uh, uh, no, Yo no. Fue, no. Yo creo que fue en el Bronx. Eso fue allá. capacito fue eso. Yo creo que fue en el Bronx. Okay, <risa> esos okay. Los acontecimientos no pasan aquí. No, ¿quién dijo? hijo, no qué, qué pasa. Puede sí, pero eso fue, <risa> en, en, en, eso fue <risa> en la ciudad de Nueva York con Alliance Session, sí. No, pero es que llegó a su casa y ve ese video el otro día, ay, Dios mío. Eran ella tú sabes. Se, ponó, se ya, ya, ya, ellos de gratis, rey, se bajaron ¿no? y la gente se echando, pero ellos no. no... Pero yo, en Estados Unidos, como hay gente tan... que inventan tanto, yo hasta hablo con, con los disfrazados, porque <risa> imagínate. Sí, sí. Y mira, mira que, que ellos usaron, que Romeo se tuvo que poner otra otra careta para pa que nadie usara. Uh -huh. Y, y mitad de los pasos y la vaina rara que ellos hacen. Sí, ¿eh? No, no, porque hay fans que son tan fuertes que saben que, que caminando y de todo